Les tomo muy buenos días, bienvenidos a la Plaza Bolívar Arquitectura. Sí, yo soy artesano, hace 15-18 años estoy en ese... El tú? concepto de cuerpo para mí, en mi labor, en, en el arte, en lo artesanal, es, pues, es ya una realidad, es una existencia de, de lo que uno se propone hacer y lo logra hacer. Mi nombre es llevo siete años en la policía nacional el manejo que le doy a mi cuerpo para las labores que yo desempeño pues primero que todo es una buena alimentación eh, segundo el ejercicio ya que pues uno pues por las largas horas de trabajo pues que nosotros no trabajamos normalmente las ocho horas sino es es más extenso pues el cuidado que debemos dar nosotros como miembro de la policial, a nuestro cuerpo es un poco más exigente. Eh, hola, soy Cristian Sabogal, eh, soy arquitectura. Eh, soy de semestre. Eh, para mí el cuerpo creo que es un equilibrio. Eh, que tienes que tener todas tus facetas bien, la mente, el cuerpo, la, la física. Entonces, por eso hay es que estar en Moserrate, por eso hay es que hacer ejercicio y por eso es que es bueno eh, salir a hacer ejercicio generalmente para tener un buen equilibrio entre la vida. Lo, lo, lo que pasa es que el cuerpo es como digamos como lo que tenemos pues, para enfrentarnos al medio, para ir a trabajar, para, bueno, para cualquier cosa lo que necesitamos hacer el, el cuerpo, es como lo que nos lleva eh, y pues hay que cuidarlo igual y hacemos ejercicio no es porque eh, eh, por la apariencia sino porque hay que tenerlo saludable. Y,